El contrato de semilla estelar y la ascensión planetaria Desde el comando pleyadiano te decimos A las semillas estelares del planeta Tierra Pero incluso si no crees que sea posible que tú, tú mismo y tú misma seas una semilla estelar Te invito a escuchar este comunicado de todas maneras Cualquier persona con una mente abierta encontrará valor en él. Esta es una invitación a que recuerden quiénes son realmente para que puedan asumir su divino poder creativo, para que puedan hacer lo que tenían pensado antes de que nacieran en esta su presente encarnación y para que puedan participar en la creación de la edad de oro de este planeta. Para recordar sobre el contrato que firmaron todas las semillas estelares antes de venir a la Tierra, toda esta información sirve para desencadenar sus profundos recuerdos de un lugar y tiempo lejanos muchas vidas paralelas, de quienes eran, de quienes son, de la valentía que les llevó a elegir como lo hicieron, y de los compromisos que hicieron consigo mismos y consigo mismas sobre cómo actuarían, cómo ayudarían, cómo se sanarían a sí mismos y a sí mismas, cómo se acordarían y cómo sanarían a los demás al sanarse a sí mismos. Desde el comando del planeta Pleiades, el contrato de semilla estelar. Hay seis componentes del contrato de semilla estelar, los cuales ustedes, como semillas estelares, necesitan se les haga recuerdo. Se conoce como la invitación, el rompimiento, la reparación, el regalo, el retorno y la disolución. Voy a hablar de estos componentes uno por uno. La invitación. Como semilla estelar, tú surgiste a la conciencia de ti mismo y de ti misma desde la matriz de una civilización planetaria en otro lugar de esta galaxia, como las pléyades, por ejemplo. Después del amanecer de tu conciencia en ese lejano mundo, tú evolucionaste espiritualmente elevándote a través de las densidades de la conciencia a lo largo de numerosas encarnaciones en tu planeta natal. En algún momento habrías llegado a ser considerado un alma avanzada, lista para graduarte de la encarnación en la densidad de conciencia en tu planeta natal, avanzando a la siguiente densidad y estado de conciencia. Y entonces se te habría ofrecido una invitación, una oportunidad para devolver a la vida un regalo proporcional a todo lo que habrías recibido a lo largo de tus vidas. Este es un rito de iniciación para todos aquellos que evolucionan a lo largo del camino del servicio al otro. Cuando has recibido, devuelves, por lo menos tanto como has recibido. En esta coyuntura hay muchas, muchas maneras de devolver. Una de estas maneras es comprometerse con un contrato de semilla estelar, acordar dejar la comodidad y seguridad de tu familia de almas y hogar espiritual y aventurarte encarnando entre un grupo completamente diferente al propio. Al hacerlo, te comprometes primero a bajar tu conciencia a la frecuencia vibratoria de la civilización que vas a visitar. Después de todo, no puedes nacer entre ellos si no eres de su densidad. Y entonces haces el acuerdo de despertar, regresar mientras estás allí entre ellos, a tu anterior estado de conciencia. Y esa es la esencia del contrato de semilla estelar que te sanarás y volverás a tu anterior estado de conciencia, estando allí en ese planeta ajeno y viviendo entre esa cultura extraña. Quizás ahora no comprendas intuitivamente qué regalo más grande das al hacerlo. Pero ya ves que, como todo es uno, lo que te haces a ti mismo y a ti misma, también lo haces al otro. Y si haces esto de autosanación en un planeta, pones a disposición de otros en el planeta el mismo camino de sanación por el que has caminado tú. Ni siquiera necesitas hablar una palabra de ello a una sola persona. Tan solo sanarte a ti mismo y a ti misma estando dentro de su red de conciencia planetaria es en sí un magnífico regalo a su civilización. Por supuesto que, resulta, que eres un ser amoroso, bondadoso y de buen corazón por naturaleza. Si encuentras algo que vale el esfuerzo compartir con otros, buscarás compartirlo. Si puedes ayudar, lo harás. Si puedes servir, lo harás. Si puedes enseñar, lo harás. Si puedes ofrecer sanación, lo harás. Tal es tu naturaleza básica, habiendo evolucionado a un alto nivel en una sociedad de servicio al otro. Así que no solo te sanarás a ti mismo y a ti misma en ese planeta extranjero, casi con toda seguridad que al hacerlo también descubrirás que eres una especie de regalador. Las semillas estelares son una gran bendición donde quiera que vayan. Y cuando hayas terminado tu proceso de devolverte a tu nivel previo de conciencia y tu encarnación en ese planeta llegue a su fin, entonces puedes regresar a tu grupo de almas en tu hogar, tener una reunión triunfante y gozosa con ellos en el nivel de conciencia más elevado que ahora habitas. Y así es que recibiste una invitación. ¿Estabas viviendo entre tu familia de almas en tu planeta natal? ¿Habías alcanzado un punto elevado en tu evolución espiritual? ¿Estabas listo para pasar a la siguiente fase de tu viaje espiritual? Y mientras contemplabas tu gran servicio, se te acercó un maestro ascendido. Te contaré más sobre ellos en breve. Pero un ser reverenciado de gran sabiduría y evolución se acercó a ti para hacerte saber que había sido seleccionado y seleccionada si es que tú estuvieras dispuesto. Se descubrió que tenías el temperamento y evolución adecuados para enfrentar los desafíos y conflictos de un contrato de semilla estelar en uno de los muchos planetas en desarrollo dentro de esta galaxia. Después de haber aceptado esta noble tarea, comenzó un riguroso proceso de instrucción y preparación. Se te habló de los varios planetas en la galaxia que necesitan semillas estelares, los planetas cuyo consejo planetario habían lanzado convocatorias para contratos, y luego elegiste el destino para tu gran servicio. La Tierra es, en este momento, un destino muy trascendental. Es el destino más grande para semillas estelares pleyadianas. Hay una serie de razones para ello. Una es la estrecha relación familiar entre los pleyadianos y los humanos de la Tierra. Otra es la gran necesidad en este momento de la Tierra. También está el hecho del alto grado de dificultad y desafío. La Tierra es de hecho considerada como la asignación más difícil de todas. Y los pleiadianos son por naturaleza un grupo valiente. Algunos dirían temerarios. Siempre estamos dispuestos a ofrecernos a las tareas más desafiantes, pero sobre todo estamos aquí en gran número debido a la importancia crítica para toda la galaxia que la población humana de la Tierra tiene tenga éxito en el proceso de ascensión in situ que se está intentando aquí. Esto nunca se ha hecho antes, y si tiene éxito, cambiará irrevocablemente las relaciones galácticas. Acabará de una vez por todas las guerras interplanetarias que han estallado desde el principio de los tiempos. La razón por la cual la Tierra es tan crucial es compleja, pero la explicaré tan sencillamente como pueda un poco más adelante. En este momento deseo que entiendan que esta es una misión verdaderamente crucial de importancia literalmente galáctica no se me ocurre otra forma de hacer un servicio más grande que un contrato de semilla estelar sobre el planeta Tierra en esta coyuntura en particular. Muchos, muchos pleyadianos están aquí ahora mismo ofreciendo su gran regalo. Antes de venir aquí, los contratados habrían pasado tiempo, bajo la tutela de los maestros retornados, mencionados anteriormente, que son aquellos maestros ascendidos. Estos son seres que ya han completado su contrato de semilla estelar, ascendieron su conciencia sobre su planeta de destino y volvieron a enseñar lo que saben. Tú habrías sido preparado y preparada, entrenado e instruido por los más respetados de todos los maestros, aquellos que habían regresado luego de cumplir su misión sobre la Tierra. Ellos te habrían dicho...